se empecé a ir a la escuela en el año 2010. La criança tiene que tener contacto social, tiene que estar en contacto con otras personas de la misma edad. Los niños y niñas salen especialistas en estudios afrocolombianos. El docente es el que se encarga de involucrar a todos los niños en lo que es la educación. La escuela de hace 20 años se daba el lujo de seleccionar sus estudiantes, aquellos que se parecían a lo que la escuela había decidido, de cierta religión, de cierto color de piel. Acá, cada día, el, el, el alumnado es diferente. Los ministros de Educación y los jefes de Estado y de Gobierno eh, decidieron poner en marcha, en el año 2010, un gran proyecto educativo. Un proyecto cuyo objetivo fundamental era mejorar la calidad de la enseñanza, conseguir reducir las desigualdades y llegar a 2021 con un sistema educativo que fuera propio, con identidad latinoamericana. Tuvimos especial sensibilidad hacia la equidad en la educación. La educación es un derecho reconocido para todas las personas, es una garantía para su desarrollo, es una garantía para su futuro. En esa perspectiva, incorporamos el proyecto de inclusión educativa, es decir, conseguir que todos los alumnos estudien juntos, que todos los alumnos aprendan juntos de acuerdo con sus diferencias. La educación inclusiva se caracteriza justamente por esta capacidad de atender a cada niño según lo que es y en función de sus propias necesidades. Ninguna cultura vale más que otra, ninguna capacidad o ningún niño vale más que otro, sino que todos eh, tienen un igual valor en dignidad y en derechos. con la Fundación Mafre. Estudiamos distintas estrategias para animar a las escuelas a que trabajaran en experiencias inclusivas. Vimos que en Latinoamérica los niños con discapacidad tenían muchísimos problemas, no solo para escolarizarse, sino para una vida medianamente normal. determinadas minorías étnicas tenían exactamente los mismos problemas. Es más, en determinadas zonas y en determinados países, incluso, incluso las niñas tienen menos posibilidades de escolarización que los niños. Una de las iniciativas que podrían ser más interesantes era conocer las buenas prácticas, que las escuelas, los maestros, los grupos de profesores de maestros nos contaran qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son los retos a los que se enfrentan. Que las sociedades locales conozcan que allá hay centros públicos, centros privados que están trabajando por la inclusión, que tienen determinadas prácticas, actividades, programas para mejorar la inclusión educativa. Inclusive é a gente pensar que todas as crianças, né, de qualquer país, de qualquer comunidade, tenha direito de estudar numa escola junto com todas as outras crianças. Produzir escolas democráticas, eu acho que esse é que está, é o foco principal da construção da inclusão educacional. É tudo muito participativo, eles estão sempre em contato, então é o dia inteiro com esses professores. virados muito para o esporte, é muito incentivada essa parte esportiva aqui no, dentro da escola. Música Meu contato com a família é muito grande, nós estamos sempre juntos. Música Não é tudo sempre muito fácil, né? Os alunos sentem a dificuldade do relacionamento, da aceitação. Nem sempre se aceita muito bem. Então isso é uma conquista que a escola vem fazendo com os alunos para que possa-se ter um bom resultado. Compreender que apesar da, de uma aparência de, de dificuldade ou de impossibilidade, aquela pessoa pode aprender e ela tem que ser ensinada para que ela possa aprender. de inclusión educativa es, tal vez, hablar uno de, los, de uno de los desafíos más grandes de nuestros países. Cohesionar la sociedad y transformar nuestras sociedades en una sociedad verdaderamente inclusiva. En la Escuela Especial 254 tenemos un elevadísimo porcentaje, tal vez un 35% de esa población ...con trastornos psiquiátricos severos. ¡Uno! ¡Dale que está por arrancar el avión! Estamos tratando de prepararlos para una futura inserción laboral. Trabajamos desde el principio destrezas, de habilidades, competencias. En particular, nosotros este año estamos trabajando un proyecto de centro... ...que pasa por el arte. Se está replicando en distintos departamentos de la República... ...esta experiencia. El aula es un espacio en el cual además de la parte educativa El equipo siempre ha tenido el apoyo del, sistema, del equipo de salud El sistema educativo daba oportunidad y continuidad al proceso educativo Durante la internación de los niños Y el hospital abría las puertas para esto Escuchamos cuando por razones de salud el niño no puede concurrir al aula, se lo atiende en su cama. Ah, ahí está, leemos. ¿Qué dice acá arriba? El que te... Día a día cambia la cantidad de niños. Hay niños que alcanzan a venir dos o tres días y hay niños que permanecen más de un año. Trabajamos en forma coordinada con el equipo de salud. La metodología eh, es abierta. La evaluamos el mismo día que ingresamos al aula, según el grupo real con el que contamos. Que puedan descubrir los alumnos sus capacidades, sus diversas capacidades y que puedan desarrollarlas. está a menos de tres cuadras, tres calles, de la zona de tolerancia de Bogotá, quiere decir la zona de prostitución de Bogotá. Lo primero que tienes que hacer cuando llegas a una escuela de, de, de educación inclusiva es reconocerte como diferente. Buenos días. Buenos días. En la actualidad nosotros desarrollamos un programa específico de atención al aula regular de niños con déficit cognitivo leve y autismo nuestras prácticas educativas en los últimos cuatro años están hechas tendientes a lograr que todos los niños sean visibilizados como diversos difícilmente nosotros podemos tener un país inclusivo un país incluyente un país que aprenda a vivir y a convivir en paz si no tenemos una educación inclusiva Hay muchos. Factores y elementos que llevan a que, a, a que haya problemas de inclusión con grupos o con distintos ciudadanos en nuestras sociedades, desde personas con discapacidad a personas que pertenecen a minorías étnicas. Cada espacio de aprendizaje tiene que ser capaz de ser adaptado y adaptarse a las particularidades de los estudiantes. En esta institución se pretende trabajar en la inclusión de los diferentes grupos étnicos, de las diferentes culturas. Nuestros colegios sí tienen y nuestros maestros sí tienen una preocupación sobre el, la educación en la diversidad, el respeto a la dignidad humana. Tengo una debilidad eh, por los estudios afrocolombianos aprenden de que hay personas y culturas, grupos, pueblos con otros saberes, que hay otros grupos étnicos que deben ser respetados. A mí me gusta enseñar, como son niños pequeños, y los cojo desde primero, de enseñarles con lúdica, lo que son los cantos, las rondas. Yo me Yo no sé por qué discriminan tanto a los negros. O sea, no entiendo por qué la razón, si sí, todos somos iguales. ¿De dónde viene usted? La escuela está ubicada en una aldea. Está aproximadamente a 4 o 5 kilómetros de la cabecera municipal. Anteriormente se excluía por la falta de información y capacitación de los docentes. Los maestros pues, buscan la, la información, investigan, buscan herramientas de cómo ellos pueden enseñar esta metodología adaptándolo a la educación inclusiva. Hacer que la, el resto de la población que no tiene esas necesidades pueda darse cuenta y se sensibilice acerca de la población que tiene la necesidad de las poblaciones vulnerables. Tenemos ahora seis niños con capacidades diferentes. No solo es ser docente, sino ser madre y padre de familia con los niños. Que le echen ganas, que, que no hay nada difícil para nosotros, que nosotros somos iguales a los demás. No es un cambio que, que solamente se diga, sino que es un cambio que se ve. Poder proveer de esas oportunidades durante toda la vida en una forma sostenible a toda la población guatemalteca. Hemos logrado y hemos inculcado el, la educación en todo lo que es el área de Urbina. El gran reto es que todos los niños de Iberoamérica pudieran acceder a, un, a una educación gratuita y de calidad. Es un proyecto con una, una visión estratégica de largo alcance, que ha de ayudarnos a avanzar en la construcción de sociedades y de escuelas más justas, más inclusivas, más solidarias.